Bueno, pues eh, creo que el sonido esta vez va a ser un poco mejor que, que en estos dos últimos vídeos que he hecho porque estoy utilizando una, una mesa de mezcla y a esta mesa de mezcla, que también me sirve de interfaz de audio, he conectado un micro y mi FM3, ¿vale? que, que es el que me va a servir para dar el sonido de, de guitarra. ¿vale? Y creo que sí que suena bastante mejor, aparentemente. ¿Eh? Veo aquí que la onda, lo estoy grabando todo en Logic y creo que la onda se ve ahí potente y con calidad. Bueno, pues nada, que vamos a seguir y vamos a hacer el último episodio del Cajet. Cajet tiene, hijo mío. El Cajet en, en la, eh, repasando primero las posturas de la que habíamos visto, que era esta, el acorde de la de iglesia, ¿vale? Que este es el A. El acorde sol de iglesia que sería el G, el sol de iglesia que eh, repito es que cogemos el acorde, por eso se llama si sol, se llama G. Cojo este acorde que normalmente lo pondría así, vale pero así por mor de, de que sea más, más fácil luego trasladarlo hacia abajo. Este acorde pues lo pongo para que suene eh, en la. Y básicamente lo que hago es: si esto es sol, pues dos trastes más abajo es la, pero necesito la cejilla habíamos comentado que también lo puedo poner, ese acorde de la también lo puedo poner así vale, que lo que estoy haciendo es mezclando las dos posiciones, luego nos habíamos ido a la posición que llamamos E, perdón iba a decir C, la, la posición E, que es como si, si tras, eh, moviéramos el acorde Mi al traste quinto y necesitamos la cejilla, el acorde de cejilla de toda la vida, E, ¿vale? y ahora hoy vamos a hacer el acorde el acorde D, Re, y el acorde, el acorde C, eh, Do, ¿vale? Es decir, esto es Re, no es Re, es La, evidentemente, pero estoy utilizando la forma de Re simplemente puesta en el traste 10, 10, no 9. Y el acorde La, que es la forma de Do, simplemente puesta en el traste 12, con su cejilla para que pueda, para que no suenen cuerdas al aire fea, ¿vale? Entonces, entre, antes de llegar a esto, entre este y este, está este, esta posición, ¿vale? Que es, tomo estas dos notas de la posición E y estas dos notas de la posición D. De manera que tengo también La. Si quiero tocar los agudos tengo que hacer esto. Ups, y es más difícil, ¿vale? Todo lo que sea poner cejilla me resulta más difícil siempre, a mí y a todo el mundo, ¿vale? No solo yo. No que yo sea un portento, pero, pero con cejilla siempre hay que presionar y es más susceptible de, de poner cosas malas. ¿Vale? Esta sería esta posición en, entre esta y esta. Esta sería la posición re, o si queremos esta simplemente, y esta sería la posición do, ¿vale? Esto, con estas tres cuerdas, esta tríada es muy típica de, de guitarras de acompañamiento. En funk y en, y en estilos así bailables, donde no te hace falta el, las cuerdas bajas, ¿vale? Pues con esto se acompaña bastante, o La otra posición simplemente. Bueno, pues nada, vamos a ver la, la, las posiciones de la escala de LA en, en, estas, en estas dos eh, posturas del, del acorde. Cortamos y seguimos. Bueno, pues en este caso nos van a servir para tanto para este como para este, porque os fijáis estamos muy cercanos, nos van a servir la, la, la misma postura. Lo que vamos a hacer de todas maneras es agregar otra más, que sería la este que es el acorde de la exactamente igual que el de iglesia, simplemente que en el traste 14, ¿vale? eh, vamos a, a, a sumar también esta, esta, esta posición. ¿vale? Bueno, la primera posición sería: esto es do, re, mi, fa, sol, así, si. evidentemente no es do porque empezamos en la, pero para que no, no la melodía no suene. Pero queremos extender esto. Entonces, para extenderlo, vamos a hacer esta postura. Vamos a poner 9, 10, 12, 9, 11, 12, 9, 11, 2, 12, 9, 11, 9, 10, 12, 9, 10, 12. Esta sería la, la primera postura de la escala. Entonces, de simetrías tenemos esta y estas. Son simétricas, la única que cambia es esta. Entonces pues repetir esto hasta el cansinismo, hasta que se nos quede en la cabeza una vez que ya nos la sepamos, os recuerdo que esto es movible, es decir, que si yo tengo aquí esta postura y esta escala, si lo voy a tocar en sol tendría esta postura y exactamente la misma escala o la misma posición. Si voy a tocar fa, que sería esto, pues exactamente igual. Perdón. Si voy a tocar re, pues igual. Es decir, que una vez que me aprenda una, ya me sé todas, porque siempre que yo recurra a esta postura de, del acorde, pues ya sé lo que puedo poner y lo que no puedo poner. Bueno, pues esta es la, una, una de las posiciones y la otra posición es, esta concretamente es una que, que uso yo muchísimo. ¿vale? Cuando estoy tocando un blues mayor, típicamente estoy... Y siempre esta, estas frasecitas típicas, eh, las meto siempre, ¿vale? Pues la. Y aquí, de esta postura también eh, están estos intervalos. Estos intervalos de dos cuerdas. Se, se, por, lo menos, por lo menos yo lo hago, lo identifico muy fácilmente en esta postura. Perdón. Estoy tocando cualquier cosa en la mayor. Y entonces se identifica muy fácilmente porque tenemos aquí el acorde de Re, ¿vale? El acorde de Re no, la postura Re, el acorde es La. Y estas dos notas se ven muy fácilmente que son de... De, este, de esta postura. Simplemente aprenderse la. Eh, y lo mismo, esto es, es movible. Si lo toco aquí en, en la, como esto sol, pues igual. Y me las aprendo y ya está. Bueno, más cosas la otra posición la otra posición es esta perdón esta digamos es la más rara y la más rara porque tiene menos simetrías que ninguna de las demás todas las demás tienen bastante simetrías do dos o tres simetrías y esta pues no tiene o tiene algunas pero distintas. Entonces empezamos 12, 14, 11, eh, 12, 14. Ahora cambio 12, eh, 11, perdón, esta sí es igual. 12, 14, repito. 12, 14, 11, 12, 14, 11, 12, 14. Esta es la única simetría que tenemos porque ahora nos vamos a ir a 11, 13, 14. Y ahora en vez de empezar aquí, me tengo que empezar aquí. 12, 14, 15 y por último 12, 14, 16. ¿Vale? Es decir, que si las comparamos con todas las demás... Donde tenía esta simetría. ¿Vale? Aquí pues no tengo. 12, 14, 11, 12, 14, 11, 12, 14. Estas dos son simétricas. Y ahora 11, 13, 14... Eh, 12, 15, eh, 14, 15, 12, 14, 16 ¿Vale? Bueno, pues estas son la, las dos posturas y ahora pues lo que vamos a hacer es lo que hacemos tradicionalmente que es, me voy a poner a, a, a grabar un loop y sobre este loop voy a meter eh, pues... Eh, la, la escala, cuando me canse de la escala pues voy a coger y me voy a hacer un poquito de bluesito, pero ya la escala pura y dura para que veáis cómo, cómo va entrando y también una cosa que, que hago yo que, o que hacía para practicar las escalas y que os va a sorprender venga y ya tengo grabado el loop y lo que vamos a hacer a continuación es lo que hicimos el otro día le doy al loop, loop, loop y loop eh, y toco por encima la escala pura y dura luego o las posiciones de la escala pura y duras, eh, puras y duras, luego la escala con algún tipo de patrón de repetición y eh, cuando me canse pues, le meto alguna nota así un poco más, más bluserilla para, para yo divertirme, más o menos, ¿vale? Bueno, pues le doy aquí al play, escala pura y dura ¿Os acordéis lo que dije antes? Escala. Algo de repetición. Ya os hacéis una idea de, de qué va el rollo este. Y eh, lo último que iba a decir es lo que voy a hacer a continuación. Bueno, pues el efecto este que, que yo quería comentar es un efecto que consigues eh, poniendo un delay eh, a, a negra o a corchea al 50%, de manera que cuando tú tocas una nota te devuelve la misma nota. Es decir, os fijáis una sola repetición y el 50% de, de nivel. Para que las dos notas suenen al, a básicamente el mismo volumen. Y lo que se trata es de tocar la escala y, como te va a devolver, tocar la, la escala perdón, a un cierto tempo y lo que te va a devolver es eh, la, la misma nota, pero simplemente tocada un poquito más tarde. Y eh, cuando uno sube, eh, digamos, el, el de cuerda de se está a la, a, la, a la primera y viceversa, pues se, se crea ahí una especie de contrapunto. ¿Vale? <risa> Lo último que estaba haciendo es combinando las dos, las dos posiciones y saltándome notas, es decir, totalmente al azar, ¿vale? Sin, sin pensar. Y nada, y esto es lo que hay. Y recordad, eh, lo mismo que toco aquí, que me vale para la, me, lo voy a tocar aquí y me va a valer para dos. Pongo re estaría aquí. Y aquí mi. Y aquí, fa. ¿Vale? Y aquí sol que aquí Lo que hemos hecho hoy, es decir, que esto es movible. Dice uy, ahora me tengo que aprender todo esto para todas las, las notas. No, con que te aprendas para una, por ejemplo, la de la que es muy común en, en, en rock, pues ya te vale para todo. Lo puedo usar en todos los demás en todos los demás tonos, ¿vale? Sin ningún problema. Simplemente recordando un poco que te gusta y también la, esta, esta postura es la la que más uso. Esta me la prendo bien y ya sé que cuando, cuando esté improvisando en la, aparte de la pentatónica típica, pues sé que me voy a ir aquí y en esta postura voy a tener, voy a tener esta escala para, para lo que necesite. Acordaros que esto es más bien para, para tipos country o pop, más que para blues en blues. En la escala así mayor, pura y dura, no, no suele ser. Bastante o demasiado útil. <música> Con Dior.